Parceros, parcerísimos, ¿qué se dicen? ¿Cómo vamos bien o no? Bueno, hoy nos tocó viaje. Estoy en El Paso, Texas. Entonces, eh, no sé si alcanzan a ver allá atrás. Allá están todos los carros que vienen de México hacia Estados Unidos. este es el paso fronterizo. El tráfico, pues, como no sé si alcanzan a ver allá del puente todos los carros que vienen. Entonces, bueno, eh, yo les voy a mostrar acá. Eh, la calle o sea la calle que se llama el paso que es la que da de México a Estados Unidos y entonces pues miremos qué vamos a encontrar básicamente es comercio entonces vámonos caminando eh, bueno ya dejamos la frontera y nos vamos caminando esta es la la avenida que entonces digamos eh, Llega de México hacia Estados Unidos por la frontera, ¿no? Entonces estamos en todo el paso fronterizo, en el paso hacia el lado de ya está Juárez, por allá. Ahora lo, lo enfocamos de la otra calle. Y bueno, acá lo que me he encontrado es que la gente viene del otro lado aquí a comprar... Acá le dicen el coreano, ¿no? Entonces como comprar ropa, zapatos, bueno, hay muchas cosas. Vamos vamos pillando a ver qué hay. Pues mira, aquí hay zapatos para... Zapatos para... Para mujer está muy baratos, dos por seis dólares, uno por tres dólares. Entonces, bueno, aquí vamos por la calle. Si se dan cuenta, estos eh, parquímetros son de los que antes estaban por todo Estados Unidos, pero ahora estos mismos reciben tarjetas, están actualizados. Entonces acá yo vengo y puedo pagar con eh, Visa Mastercard mi, mi parqueadero. Entonces mantienen así como el, el parquímetro antiguo. Y bueno, entonces vamos a encontrar mucha ropa, lo que he visto es que venden todo lo que ustedes quieran en ropa. Y aquí vamos a llegar hasta el centro del Paso. Esta lo lleva uno al... al en inglés al Downtown. Entonces, si se dan cuenta, jeans, camisetas, polos, poleras... y es un mercado Entonces, la gente se pasa de, de méxico para acá los puestos que pueden pasar legalmente y se vienen para acá a, a comprar a ver, esto está un poco más elaborado este trabajo este este almacén okay. allá lo que se ve allá al fondo eso es méxico allá lo que se ve en ese puente es Detrás de la ciudad que se ve allá atrás, no sé si alcanzan a ver las casitas, es Ciudad Juárez. Y bueno, pues para allá es el... Por allá vendría siendo lo que es el norte, para allá el sur. Y, uh, ok. Aquí me he dado cuenta que pues la mayoría de gente habla español. Hay muy pocos que hablan inglés, sobre todo en esta parte aquí todos. Y ahorita cuando escuchamos la música... Eh, igual la voy a dejar porque todavía no monetizo, pero van a escuchar que la música tengo que poner es en español. Por ahí un lugar eh, estaban sonando puros corridos. Miren, zapatos, sandalias. Miremos acá, miren. A 5 dólares los vestidos de baño, 4.99. Sandalias a $13.99. Oiga, está muy barato. O sea, barato sí es. Entonces, yo me imagino que todas las personas de Ciudad Juárez, pues vienen acá por. Porque, pues sí está. Miren, los pues tenis a 10 dólares. Acá le pusieron esto para protegerse del sol. Aquí el sol pega duro. Duro, duro. está siendo, Están haciendo 32 grados, tal vez. Entonces, acá pega durísimo el. Aquí pega durísimo el sol. Son las 4 de la tarde y están haciendo como unos 32 grados tal vez. Miren, vestidos de fiesta. Sábanas, cortinas, todo barato. Al mayoreo, al menudeo, dice ahí. Entonces, justo está gigante este almacén. Miren, blusas a 7 dólares. Entonces, claro. Eh, pues ustedes saben que Ciudad Juárez es una ciudad que tiene sus problemas y bueno pues yo me imagino que mucha gente, yo me he dado cuenta que mucha gente que vive aquí en El Paso perdón que vive en Ciudad Juárez y trabaja acá, entonces vienen y trabajan acá y ahí por donde veníamos por el paso fronterizo pues eh, se devuelven a su casa a Ciudad Juárez, entonces está muy chévere, miren allá se ve, esas casitas que se ven allá al fondo pues es Ciudad Juárez y lo que está como del muro para acá es Estados Unidos bueno esa calle la están arreglando, miren los jeans, 2 por 20 dólares para la dama están contratando no, hybrid, están contratando a gente acá para trabajar bueno acá ya se están comenzando a ver eh, las construcciones ya coloniales digámoslo así eh, porque esta calle nos va a desembocar en el, en el puro centro de, del paso. Ya vamos a llegar allá. Y bueno, pues el paisaje cambia ya en el centro un poquito. Ya lo van a ver. Entonces, miren, si tienes mucha ropa, mucho mercado, ya se dieron cuenta que es muy barato. O sea, 4 dólares. Miren esos pantalones a 6 dólares. Que. Son un poco... Si hablamos en pesos colombianos son casi 22 mil pesos tal vez Está muy barata la ropa acá Pues obviamente se darán cuenta que, pues, que no es un mercado de marca ni nada Pero bueno, sirve ¿no? Balones de fútbol Perfumería, me recomendaron aquí que los perfumes eran muy baratos y muy buenos, pero no en esta perfumería, en una que está ya más adelantico y que, que supuestamente son originales y que son muy baratos. Aquí ya vamos llegando, si ¿Sí ven allá, acá creo que se ven más cerca las casas, allá está Ciudad Juárez y bueno acá seguimos nosotros caminando como en paralelo, ¿no? estamos como en paralelo El Paso y Ciudad Juárez van como en paralelo sobre el borde de la frontera en Zapatos Y si sí, ven para allá el norte y para allí el east Esta avenida que estamos se llama El Paso espero que el sol deje ver la cámara que dice el paso si no ya buscamos una vez o más adelante 6 dólares miren ropa sexy también muy barata pero aquí hay de todo los parquímetros hay bastantes carros bueno pues como se darán cuenta aquí todos los carros que vienen de México y pasan a Estados Unidos pues vienen, llegan prácticamente que todos por acá Entonces bueno, ¿cómo les parece la, la calle de los coreanos? Eso era un teatro, miren Teatro Colón Casi que en todas las ciudades de Latinoamérica no puede faltar un Teatro Colón Bueno, acá también hay, en El Paso más ropa, más ropa, bueno acá ya vamos a llegar a un almacén de celulares, a un T-Mobile y ya se van a dar cuenta que si ven allá adelante ya va cambiando el paisaje entonces aquí ya estamos en un T-Mobile y bueno acá ya, se, ya vimos un Burger King, o sea que ya se está volviendo más gringa la cosa ahí está el Burger King y, y allá un McDonald's, o sea aquella, y un Walgreens, o sea ya caminamos tres cuadras y esto ya se volvió totalmente gringo o sea, ya se alcanzó a ver Ciudad Juárez para allá a Estados Unidos, Paseo de las Luces, El Paso no sé si la, la cuadra anterior se alcanzó a dar el nombre de la avenida esta es la avenida el paso que venía vendría siendo como la avenida principal por la cual se fundó este este digamos esta ciudad porque iba a ser este pueblo no pero esta ciudad porque ya es bastante grande y más ropa seguimos encontrando ropa ropa Ahí están rentando esa propiedad, más ropa, vestidos de fiesta, ropa deportiva, oh qué bonito ese edificio, y aquí ya comenzamos a entrar a la parte colonial del Paso, ya, Va a empezar a cambiar el, el paisaje de la ciudad, si se dan cuenta allá al fondo. Y aquí hay menos tráfico de personas. Más zapatos y más zapatos. Dice mayoreo y menudeo. Ajá. Miren, telas de río Bravo. Si mi mamá estuviera aquí ya estaría ya metida en ese almacén. Oh, miren, acá ya encontramos electrodomésticos. Uno plus. Miren, ya hay planchas. En ese almacén fue fundado en 1903. Ahorita vi uno muy grande, pero parece que no sobrevivió a la pandemia. Está cerrado, pero bueno, este sí, desde 1903. Aquí está la perfumería. Si alguna vez vienen al paso, me dijeron que aquí Perfumería Génesis consiguen perfumes originales y al mejor precio, pues. Entonces, bueno, ahí les dejo el dato por si avenida del paso. Bueno, sigamos, seguimos con más ropa, más ropa. Y que tal vez fueron cuatro o cinco cuadras con este paisaje. Y bueno, pues la gente del, de México viene aquí al paso y viene aquí a comprar, miren, carteras. Seguimos con más jeans, ropa para mujer. Aquí que hay. Ventaja electrónica, juguetes, cerámica, novedades, es como, como de todo. Y bueno, aquí ya vamos a llegar al downtown o al centro-centro de, eh, de El Paso. Pero por allá no sé si alcanzan, a ver, tenemos un Walgreens. Y bueno, esta calle es la que está siguiente, se llama Oregon pero ya nos vamos a volver al paso ese hotel que está ya se llama eh, Hotel Paso del Norte, según me contaban si ¿sí ven que es muy bonito está muy, la estructura es muy linda dicen que ese quedó Pancho Villa, no lo no sé no lo voy a averiguar pero bueno, quería mostrarles que bueno, ya vamos mirando diferente entonces ya sabemos que para allá está Estados Unidos acá seguimos en el paso, vamos a través a tomar la avenida del paso aquí más ropa, que si sí había como ropa para hombre en este, está haciendo mucho sol, está calentando, sabroso, está bien, bien rico el clima, miren, Star Western Wear, aquí supuestamente venden device. pura ropa tejana, Wrangler, Ahí. Ahí está. Si quieren venir a comprar ropa al paso, pues creo que los precios están buenísimos. Ahora, ese que dice Jennifer Loan en Jewelry Co., venga, les muestro. Porque ahí dice que venden radios y herramientas y ahí de todo, ¿no? Préstamo, mayoreo, menudeo. Pero vi que tienen algo muy curioso. Ya les muestro. Bueno, que hay maletas. Maletitas Bueno, aquí comienza miren. Esto no creo que se llamaban katanas o algo así miren. Sables, espadas Y no están caras A 80 dólares Miren ese cuchillo uh. Y vale 22 dólares Wow ¿Qué tal la navaja? No Cuchillos a 9 dólares. Ustedes saben que aquí pues se puede comprar armas, entonces bueno. Aquí venden de todo. Binoculares. Instrumentos musicales. Bueno, pues es el almacén como. Este almacén miles de cool, de como de antigüedad, televisores con cola que creo que los, los pelados de ahora cuando ven un televisor así. ¿Se extrañan? Esta bicicleta vale 20 dólares uh, Está barata El viejo Elvis Bueno y aquí se acaba como la calle de los coreanos y aquí llegamos ya al mero mero centro el downtown de El Paso entonces miren que ya los edificios cambian miren qué bonito es el hotel eso que está allá es la cámara de comercio y ahorita vamos a ver una placa que dice cuando pusieron esa cámara de comercio El Paso se pues supone que allá detrás de ese puente está Ciudad Juárez es que están haciendo un arreglo de la calle entonces bueno Aquí en esta puerta amarilla que está muy bonita, es como un monumento. No sé por la noche lo ilumina, no sé qué significará. Oh, bueno, será que es la puerta de ingreso a los Estados Unidos o algo así, supongo yo. No tiene ningún aviso ni nada. Allá es Oregón y aquí acuérdense que vamos sobre la Avenida del Paso. Bueno, y aquí está el hotel. Entonces supongo yo que si ustedes ven la escultura, que hay ya dos señores dándose la mano. Allá, entonces ya les voy a mostrar qué creo que es. Vamos a llegar, ahí. creo que no sé si les alcancé a enfocar el edificio del Banco América, sino igual ya vamos a salir ahí al centro. Entonces vamos a llegar como a la, a la plaza o lo que era la plaza central, que se llama Gran Plaza o algo así. Venga, ya miramos. Entonces dice Paso del Norte, Hotel Paso del Norte. Pues aquí ya tenemos la bandera de Estados Unidos, la bandera de Texas, acá ya no se ve la frontera. Ese señor que está ahí se supone que es el que fundó El Paso, entonces dice que dice plaza. Bueno, ya miramos. Ese café central es muy famoso aquí en El Paso, no he entrado. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo porque pues vine de trabajo y saqué un ratico para venir a caminar. Entonces... Dice, Fray García de San Francisco, fundadora fundador de El Paso del Norte, 1659. Y esto lo hicieron en 1996. Para los viajeros, los pasajeros a través y no sé qué, stroboards eh, extranjeros y no, no sé qué dice ahí. Granito y aguas limitadas. No sé, no, no sé qué quieren decir ahí Para los viajeros, para los que pasan a través y a través de las fronteras, debe ser Extranjeros del mundo, desde la tierra, del grano y limitadas aguas, quién sabe Bueno, ahí está, no sé qué significa eso pero eso es como un monumento a los viajeros que pasan la frontera el y Plaza, ese es el hotel donde me estoy quedando en un video diferente se los voy a mostrar porque está increíble y el precio está buenísimo de hecho está casi un 40% menos que los hoteles que normalmente le recomiendan a uno como viajero de negocios eh, que se quede uno aquí en el centro y este está en la aplicación que uso que es Booking Ojo, Booking no me está patrocinando esto, pero pues siempre uso y me parece increíble porque salen promociones así. Hay un Starbucks y esto es el restaurante del hotel. Ya les dije, en el, en el otro video les muestro el, el hotel porque es súper bonito. Ahí está el hotel. Y aquí llegamos a la plaza. y aquí llegamos a la plaza pero entonces les iba a mostrar algo antes de irnos al parquecito de los lagartos que está allá ¿que se acuerdan que les hablé de la escultura de los dos señores que se estaban dando la mano? bueno pues eran los presidentes de eh, México y, y Estados Unidos y supuestamente la cámara de comercio la fundaron eh, en honor a como a esa visita o a esa reunión que tuvieron el par de personajes. Entonces por aquí está la placa donde nos explica eso. Y bueno, esto es como, sería como el sitio más representativo históricamente de, del paso. Entonces aquí dice Fallenir Plaza. Es el centro de las actividades públicas en el... En el temprano El Paso, eh, la guarda de Estados Unidos eh, fue eh, posicionada aquí en los años 1870 para defender a los ciudadanos de los eh, indios apaches y de los ataques de los indios apaches. Y military bands performance in the plaza. Eh, Normalmente las bandas militares normalmente estaban apostadas en la plaza. Entonces, eh, por aquí buscamos que bueno, los, eh, los mayores caminos y trenes pasaban a través de la plaza, o sea, por allá, y el Paso Estrito, o sea, la que estábamos caminando, el, hasta el Paso del Norte, que es aquí donde estamos, México y San Francisco. O sea, que esa calle supuestamente debía llegar hasta San Francisco. Y entonces aquí dice eh, la Plaza Payonir eh, fue el sitio de, de muchas paradas militares me imagino y, y eventos públicos. El presidente de Estados Unidos, Taft, y el mexicano Porfirio Díaz, cada uno eh, atravesó la plaza con entusiasmo me imagino y... Eh, Uh, they, they entourage while eh, while en route to the Chamber of Commerce building for their historic meeting on October 9, eh, 16, 1909. Entonces, eh, bueno, lo que les decía, la Cámara de Comercio que estaba por allá, si se acuerdan. Eh, entonces, la hicieron en honor a esa reunión que el 16 de octubre de 1909 entre los presidentes Taft y Díaz. Y bueno, aquí hay más cosas, el señor que vimos, Fray García de Francisco, fundador del Paso del Norte en 1659. Y bueno, hay un poco de historia del paso Y bueno, entonces vámonos al parque central Bueno, al parque central, perdón, vámonos al parque central Vámonos al parque central Esos señores trotando con este calor, no los envidio mucho les estaba contando este es este es el hotel ya les haré video por aparte porque está increíble me encantó y el precio estaba buenísimo ver, por allá viene Starbucks aquí hay como otra cafetería allá lo que está en el centro le dicen el parque de los lagartos hay como unos lagarticos esculpidos y ya entonces ya tenemos el banco de yacas arquitectura muy colonial como se pueden dar cuenta ya estamos en el llegamos al centro centro o sea, ya está el edificio de Wells Fargo ese edificio que dice Cres si se dan cuenta era ese edificio de hasta el otro lado de la calle ya hasta Oregon y era un almacén como Sears o algo así que vendían de todo yo me imagino que nos, nos abrieron después de pandemia o algo así porque está cerrado Allá hay unos baños públicos, el edificio negro. Y, bueno, démosle la vuelta a la plaza. Porque, pues, ya se dan cuenta que son edificios como muy coloniales gringos. El banco Soul Flower Bank, ese es el edificio de allá, el banco of America. Llevamos la vuelta por allá. Bueno. Aquí me vine más al norte. Como, vámonos ahora a caminar hacia el sur para llegar a la plaza central. Eso que usted en la oficina del gas. Eso ya hace parte de las montañas, no sé si alcanzan a ver. De las colinas ya del de Paso. Y ya para ese lado... Pues yo creo que con esta cámara no se alcanza a ver allá como donde transistan los carros y hay mucho tráfico, Esa es la Interestatal I-10, ya pasamos por ahí y esa es la que divide, esa por todo el borde de la frontera y va de California hasta la Florida, o sea lo que están viendo del lado de allá es Ciudad Juárez y lo que estamos viendo del lado de acá es El Paso. Y nosotros vamos a irnos aquí para el centro, vamos para el centro caminando, como ya no podemos caminar por El Paso porque se se acabó allá en la plaza, aquí vamos por Oregón. Estamos en Oregón con Cliff y eh, bueno... Eh, ya, esto es como más tranquilo, más residencial. Acá ya no hay tanto comercio. Ahí tenemos una avenida principal. Y bueno, allá lo que se ve en ese edificio es bonito, alto. Ya ahí es eh, eh, la plaza central. Y se acuerdan del Gran Hotel? Ese es el que se ve ahí. Entonces, vámonos aquí caminando por, la, por el andén, por la banqueta. In the block. para que vayan viendo todo lo que se ve ya al fondo es Ciudad Juárez y lo que se ve hagan de cuenta que casi que lo edificio para acá pues es el paso ya es es Estados Unidos pero todas sus casas que se ven para allá eso es Ciudad Juárez entonces bueno aquí es como muy colonial que le podemos decir colonial gringo a esto yo creo entonces eh, bueno, hay muchas casas de ladrillo expuesto. Hay un tipo de ladrillo que me gusta, que se ve muy bonito, tipo love Hay algunas así acá. Acá lo que he visto es mucho for rent y estos son apartamentos. Si alguien sabe cuánto vale la renta de un apartamento, estos acá sobre Oregon en el Paso, miren, Oregon con, con River o River, no sé, aquí en el Paso, que ponga en los comentarios cuánto vale la renta de un apartamento acá hay muchísimos sitios así para renta de unidades de apartamentos aquí vamos bajando subí la colina para no perder la costumbre y para que ustedes pudieran disfrutar de la vista del centro del paso y de Ciudad Juárez ahora les voy a poner un pedazo de, de video que hice del muro que hay acá que bueno, es una reja bien grandota entonces miren, son edificios, digamos casas muy, muy al estilo, eh, digamos, eh, de la, yo veo este estilo como muy de la época del de esclavismo, cuando traían esclavos eh, eh, para aquí para los cultivos de algodón, y ese tipo de arquitectura que se ve en Georgia es lo que veo mucho aquí en el, en el centro de del paso. Miren, esos son apartamentos 100. ¿sí? Apartamentos for rent. Si alguien le interesa, me este este número: 603-6615. Si alguien sabe el precio, póngale en los comentarios, por favor. Miren ese edificio, ¿sí? en ese edificio es de ladrillo expuesto y se ve muy bonito porque es como esos tipos con la escalera y tal. Voy a lo New York. Miren, este está súper bonito ese edificio, pero son unidades de apartamentos para renta. Ustedes pueden rentar ahí. Estamos ya en Oregon con California. Aquí hay una óptica. Y miren, esto me llamó la atención, ¿sí? que el edificio pues está un poco falto de mantenimiento. Ahí, bueno, pusieron como una tela azul, pero igual hay apartamentos para la renta en ese edificio. Y miren esto, ustedes rentarían un apartamento acá. Miren en el 13 de Oregon con California. Se ve algo peligroso esto acá, aunque la puerta pues se ve muy de la época de la Guerra de Secesión, <ríe> que ahí no pasa nadie. Miren, lo acá es como un edificio del gobierno. ahí Está el parqueadero y ya vamos a llegar a nevada con Oregon. Eso que dice ahí Savage Goods es una bakery, es una panadería. Parking in Rear, parque, parque, parque atrás. Entonces parece que no está abierto, creo que la pandemia no, no los dejó sobrevivir, pero pues la casa está muy bacana. Ah no, si sí, ahí está, mira ahí está la panadería. ¿Venderán donas? No lo sé. ¡Qué rico las donas! Aquí ya vamos en Nevada con Oregón Y aquí ya vamos llegando. Si es que los parqueados vuelven más grandes, es porque ya estamos llegando a la, al parque central. Miren acá también estos apartamentos para renta. Ahí está abierta la puerta, en el 1116, miren esta casa, esta casa es con el típico columbio gringo y típica casa americana, miren allá hay una iglesia, bueno aquí para este lado, como para el lado norte ya vi varias iglesias, miren allá hay otra, o sea como en todos los Ustedes donde vayan, donde haya pueblos latinos, así como en Villa de Leiva, como en donde en el centro de Bogotá, donde vayan que hay mínimo siete iglesias por cuatro cuadras, bueno, aquí para este lado ya es así porque para el otro lado si se dieron cuenta había comercio y como poca iglesia. Bueno, ya para este lado ya vi tres o cuatro. En la misma, aquí caminando sobre la sobre la misma vía. Acá es el tren, el bus, perdón. Allá va el bus. Ahí están los horarios y las rutas. Ahí dice que tiene, tenemos 12 segundos para pasar. 11, 10, 9. Miren, allá hay otra iglesia, ¿sí ven? 4 y pasamos. Estamos más cerca del de la plaza central este edificio sí, es como de la oficina postal miren son casillas postales acá no rentan apartamentos otra casa de ladrillo, esta se me hizo mucho a las casas de, se me hizo muy parecida a las casas que hay en Teusaquillo en Bogotá Por allá en la 45, y la 47, así se me hizo esta casa Pero no, está en El Paso, Texas Aquí otra estación del de bus Y esa máquina que está ahí, ustedes pueden comprar la tarjeta Pues para agarrar el bus, pues la ruta no es muy larga Si dan cuenta como la ciudad no es muy grande Ahí están East a West Vale un dólar con 50 El transporte Y el pase por un día vale 3.50 Entonces pues si quieren andar en bus Y acá pueden comprar la tarjeta Bastante importante Y acá está la I-10 ¿Se acuerdan? Está la I-10 Está la interestatal que atraviesa Pues todo Estados Unidos Allá se ve el aviso de East -10. Ahorita lo vamos a ver más de cerca y esta Interestatal viaja en paralelo por casi toda la frontera entre, entre México y Estados Unidos. Entonces, ahí está la Interestatal. Entonces desde allá viene el West, o sea de California. Y si quieren ir para Florida, pues toman el East, para allá. Si vienen ahí, el East 10, Interestatal 10. Tengo 4 segundos para pasar la calle, 3, 2, 1, sobrevivimos, bien, ya pasamos la Interestatal, entonces ya estamos a par cuadras de llegar a la plaza, entonces si ¿sí ven el Hotel Plaza, ahí uf, está muy lindo y como les decía, bueno, aclaro, el hotel no me está pagando nada, pero sí me gusta que eh, mencionar lo que me parece que la gente le puede sacar provecho. Bueno, ya es un edificio de oficinas que si sí está muy moderno, esto sí ya no tiene nada de colonial. Aquí dice West Star Tower at Ham Plaza, son oficinas. West Star Allá está, estamos viendo el otro lado el edificio del Sunflower Bank y el del Chase y allá el dote Hotel Paso del Norte que fue el que estábamos viendo del otro lado entonces cuando veníamos como de México hacia, hacia Estados Unidos cuando veníamos de Sur Norte aquí ya vamos a pasar Missouri con Oregon y ya quedamos a una cuadra de la plaza ahí está West Star Bank ahí está la sede del banco y bueno Aquí tenemos un drive-thru del BBVA. Ah, aquí hay okay, BBVA. ¿Ve? No Buen dato. en Texas hay BBVA. Bueno, entonces aquí ya estoy en mesa con Franklin. Me moví un momento porque encontré... El, ahí se la torre del BBVA y ya se ve el Bank of America. Y bueno, devolvámonos para... tiro, tiro al Paso y Arizona. eso es oficina de abogados, bueno, de verdad, para Oregon que les voy a mostrar algo que me pareció muy curioso entonces estamos viendo el Hotel Plaza, el edificio, el parqueario del edificio del Chase Manhattan aquí decía que había un subway pero no, que actualmente no hay nada ah bueno, ese, cor ese corvette amarillo, pues un camaro entonces pues aquí van a abrir, no sé, algo, aquí hay un subway, todavía, está cerrado, parece que está abierto, aquí van a abrir algo de postres, están buscando gente, si alguien tiene necesita trabajo en el paso, I want it. Entonces les voy a mostrar algo bien, bien curioso que encontré aquí en Oregón con Franklin. Me devuelvo acá un momentico para mostrarles. Si ven ahí donde dice Daily Light, bueno, ahí es el 1922 y es como un edificio de apartamentos. Este es el 502 y es como la copetería. Y Este es el 1922. Si Canyon, que dice keep a secret? Miren esto. 1922 Esa es una cabina Y miren, esto es como un citófono Muy, muy antiguo Western Electric Made in USA Y can you keep a secret? Puedo tener un secreto escríbanlo a 1922 EP.com 1922 EP.com Entonces Está genial esta cabina Bueno, eso quería mostrarles y ya, nos falta solo una cuadra para llegar a la plaza, allá está el hotel, plaza, se llama, de hecho se llama Pioneer Park, plaza Pioneer Park creo, bueno, no sé, les pondré la descripción el link del hotel y el video que le haga al hotel. Eso que ven allá es un estadio de béisbol, si ven las luces... Southwest University Park ese es el estadio de béisbol de, de la universidad acá les gusta mucho como el béisbol en esta parte de Estados Unidos bueno y ya estamos llegando a la plaza entonces aquí hay parqueaderos por ese lado y por este lado hay más parqueaderos, aquí abajo están las vías del tren, del cruce ferroviario. Están como muy bonitas las láminas que utilizan para protegerlo, Y abajo pasa el tren. Acá está el parqueadero público, allá está el edificio del Bank of America. Y regresamos al downtown de El Paso. Son parqueaderos. Esto es como el edificio eh, de, la, el, como de la comunidad de fundación del Paso, Community Foundation, El Paso. Esto es como el centro histórico. Y acá llegamos al parque. Ahí está el hotel, ahí está el edificio. Por esa calle llegamos, digámoslo así, de México, de, de Juárez, aquí llegamos al San Jacinto Plaza, que fue establecido en 1889, Ciudad del Paso, y uh, fue establecido como un parque histórico, me imagino. Esta placa la pusieron en 2015. Entonces acá dice San Jacinto Plaza, y pues, eh, ahí va un colega, youtuber, <risa> y bueno. Aquí están como Conquistador, Francisco, San Jacinto. Está 2016. Una placa, me imagino de cuando remodelaron el parque. Eso es un cafecito y se pueden ir a comer postres. Ahorita les voy a mostrar algo que hay allí, que son como unas escuelas que no puede rentar con una app. Ellos sí son más, pero trajeron trípode y todo. Ah, oh, allí dice el paso. Aquí están los lagartos, están los lagartos en el parque central y pues ya hemos regresado y aquí como en todas las ciudades ahora pusieron su letrero para que no venga a tomarse la foto, ahorita me tomaré la respectiva selfie ahí de pi el paso Y está en conmemoración al mes LGTB. Ahí está. Por allá venimos, de allá caminamos, por aquí bajamos. Y ese es un parque, miren, de, de, de agua. Pues, si ven ese edificio de allá, que se que hay el building, os voy a mostrar una foto. Que hay como del centro, de aquí de... del paso. Bueno, terminamos aquí en un CBS es parada técnica. Y aquí no estamos por. Aquí estamos otra vez como del sur hacia el norte. Vamos a llegar a Mills. Y si, ese es el almacén que ya les decía que es, dice Currens es muy viejas fue un tipo Sears, pero por allá de los mil, de 1900 aquí está el fundador Samuel Henry Crest. y bueno acá cuenta la historia que el señor fundó el almacén en 1900 aquí hizo una cadena por todo Estados Unidos y esto es lo que les quería mostrar, este bus para, es para Ciudad Juárez se les hace conocido hacer fila en un bus, miren cómo iba ya pues y en esta foto era como se veía el paso, me imagino que para la época. A ver si dice la fecha de esta foto. No, no dice. Es el tiempo marcó el principio de cambios radicales dentro de la ciudad del paso. La construcción del edificio de Cres y otros similares. Bueno, este fue. Entonces aquí donde dice Hotel Cortés, ahí es donde está ahora este edificio Cres que pues, como les digo, cerró. Y ahí está el famoso hotel que dice aquí Hotel Cortés. Y así se veía el centro. Oh, el... Ah, no, miren. Aquí estaba Cres. Mira la cámara. Tocó seguirles grabando con el celular, pero espero que se siga viendo igual de bien. Miren que acá está el edificio Cres. Y este era como el edificio que le continuaba. Y enfrente habría un parque. Entonces, no, yo pienso que Hotel Cortés. Ese edificio debería ser aquel. Bueno, ahí está como era. En 1900 el centro del paso. El edificio muy colonial. Por aquí estaba todo cerrado. Ahí tenemos los grafitis del capitalismo. Casi no los pintan de, de gris. Este es el edificio de Fargo Y este era la que yo creo que mostraban ahí como el hotel. Bueno. Y... Amigos, voy a tomar un descanso porque ya estuvo muy buena la caminada para mostrarles el centro del paso y cómo es la llegada de Ciudad Juárez a El Paso, Texas, del lado de Estados Unidos. Me impresionó el tráfico, el trancón que se veía en el puente. Si acuerdan al principio del video, estaba fuerte. ¿eh? Ahí está el Parque los Lagartos. Miren estos baños públicos. Un edificio completo. Miren, y este es el mismo almacén. Ah, ok, miren, este es el mismo almacén. Ahí la foto que estábamos viendo era por este lado. miren Si ¿Sí ven, el edificio, es el edificio es grandísimo porque conectaba de aquí y dimos la vuelta a la cuadra. Y esta es toda la esquina. O sea que atrás era como una salida por la por la otra calle. O sea, si aquí estamos en Oregon, salida por Mills con... No sé qué nombre era esa calle Mills con.. no sé bueno, salía por la de allá atrás, no es el caso. Allá dice Anson Mills y amigos hemos llegado al hotel. Bueno, ¿qué tal les pareció? ¿Qué tal les pareció el paso? Díganme les gustó. ¿Qué tal les pareció el paso? ¿Qué les gustó? ¿Cómo les pareció? Se esperaban eso que fuera lo que van a encontrar los mexicanos que, que pasan la frontera acá por Ciudad Juárez ¿Ah? Está curioso, ¿no? Las, las, las de coreanos y pues por mucho comercio Y bueno, pues eso es lo que hay ya saben, gracias por ver el video, el me gusta, suscribirse y ayúdenme a llegar a los mil a ver si algún día podemos empezar a facturar con, con este canal. Muchas gracias por ver el video y eh, nos vemos. Bye, bye, bye amigos, estén bien.